Bienvenidos amigos a una nueva naranja del taller de corte y corrección, de nuevo con Adrián Lorea y su novela. Y bueno, aquí vamos a ver algo que resalta en la pantalla, esta palabra casi directamente. Eh, yo les mostré cómo se hacía para resaltar palabras, bueno, lo podemos repasar en todo caso. Fíjense, yo agarro, voy a edición, reemplazar, pongo aquí, esto vamos a deformatearlo por las dudas, sin formato. Ahí, para que se vea todo el proceso. Yo pongo por ejemplo la palabra casi y después le digo que la reemplace con la palabra casi. No estoy loco para por qué. Marco casi voy a formato fuente. Esto seguro que lo vimos, pero conviene remachar. Y a naranja y después aceptar. Le decimos ahora reemplazar todos y ahí está. Bueno, 24 reemplazos, ¿eh? aceptar, listo el pollo. Y acá tenemos el por qué buscamos siempre la palabra casi, porque casi siempre se puede eliminar. Y este es un caso. ¿Mm? Cuando Codayot pareció satisfecho de ser a sí mismo, su jarro vaciándose y volviéndose a llenar sin respiro, suspiró y dijo, bueno, y lo que diga ya es parte de la novela de Adrián, pero lo cierto es que nosotros pudimos eliminar esta palabra. ¿Vieron cuando uno viaja en colectivo y dice, bueno, había tres o cuatro personas, y uno dice uy hoy viene en el colectivo estaba vacío no bueno, estaba vacío, estaba en todo caso casi vacío en el habla, la palabra casi nosotros hacemos esto ¿eh? trácate, miácate y por lo tanto también lo hacemos en literatura ahora eso sí, ¿eh? no nos preocupamos escribimos en el borrador todo lo, que, todo lo que se nos antoja y después sí, con esta técnica sencilla de poner en color hay otra palabra que hoy pusimos en color, ¿te acordás? La, después. La palabra después, porque casi siempre se tiene que ir, porque todo pasa después en narrativa. ¿eh? Después hicieron tal cosa, después hicieron tal otra. Bueno, nosotros no nos reprimimos, escribimos en el borrador todo lo que queramos. Pero eso sí, vamos a nuestra lista, está la palabra casi, la palabra después, y unas cuantas palabras más que, muchachos, vamos a ir compartiendo en esto que es taller de corte y corrección. Y por supuesto, como siempre, pulgar arriba para Marcelo y Marco, para ella se le puede estar lo de